¿Cómo? ¡Ah! Su ¡Ah! santo diseño! Flipendo! Aquí la tiene, aquí la tiene. ¿Qué me lo hacer? ¿De verdad le quito eso? ¿Y el otro, el otro, la otra magia? Por aquí no es, ¿no? Por aquí no es, gente. ¡Ah! ve en el aire! ¡Te le dirigió Y Goku ¡Ni Goku, cabrón! ¡No! ¡Ah! Mira cómo te ve con la varita Mira, mira ¡Qué cojones, cabrón! Vaya mecánicas es que tenía el juego Fuera de coña. O sea, complicado no lo siguiente ¡Ah! ¡A que te meto en la sartén, cabrón! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Qué animación tan guapa, ¿no? To toma mi cus mágico eh. Le da con fuego, campeón Lo hace así, plan sacadín, Increíble ¿Cómo? Eh, vale ¿Cómo? ¿Lo me matar otra vez? Se ha quedado bugueado, cabrón ¡Fibendo! Le meto dos flipendo Con palo en el pecho a Pumba Y me carga de Escúchame <risa> tú ¿No le da o okay? qué? No le da ahora ¿Eh? Me mata el cerdo ¿De verdad? Vale. Vale, gracias por darle. Cuando cae, gente, ¿eh? No le da. Madre mía, el doblaje. El doblaje de juego. Por lo menos, todos los todo lo diálogos campeón luego no están subtitulados. En plan, le, leíos. Con voces, son las boyas. No llega, ¿eh? Gracias. Gracias, carrepetas.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 eso porque le has dicho eso campeón LOL? el niño ya no quiere doblar las carripetas <risa> un poco triste porque no puedo hacer nada tío o sea no puedo hacer puto nada macho qué es esto más pociones <risa> pociones eh pero es un juego de PS1 ¿no? las texturas son pochas eh, porque pueden claro a ver pero es eso es porque se lo podían permitir no en aquella en aquel tiempo y porque además a ver no no no no no había forma dios esto es el señor de los anillos aquí está Gollum Frodo Fro ¡Frodo! ¡Señor Frodo! ¿Qué es esto, tío? ¿Howard tenía un, un puto volcán? ¿Desde cuándo? saqué ¿qué? O sea, lo que me mola, ¿sabéis? Es que no sé, es como que he venido por aquí porque me ha salido de la, de la real gana, ¿eh? Esos bichos son grajeas, no me queda claro. ¿Qué coño son esos bichos? ¿Salen en la película? El medio 2 tiene eh, que escarbar mucho para encontrar el ISO eh, correcta. Solo que me pueda. Solo con que me deje guardar, yo soy feliz, te lo juro. Porque lo demás ya me encargo de configurarlo yo en cuanto a la resolución, incluso los FPS que vaya al juego, como siempre. Eh, ¿What? Uh, si no te hubiera castigado en mi casa, eh, te podría investigar. No, a ver, campeón, no pasa nada. Y ahora mismo, coño, eh, sería de verlo, ¿no? Obviamente de traer el de Play 1. Que molan, como a ver, Harry Potter es que estaba deseándolo porque es cierto que ya hace mucho, mucho tiempo. Quería jugarlo. Lo, le he dado. Y ahora también, en eh, no, ¿no? no a, a la mierda de... Del de Hogwarts Legacy. LOL, ¿cuánto tiene de vida? ¿Cómo? Gente, no muere. Vale, no muere, o sea... No muere, ¿no? Increíble. ¿No? Eh, pero por error, ¿te acuerdas? No, pero que no, no me dejaba, claro, por error No me dejaba, eh, no me dejaba bueno, ni, ni guardar Ni mierda, era súper extraño ¿Qué debo hacerle, tío? ¿Qué tengo que poner aquí a la patata? Sí, ¿no? <risa> vale, vale, vale gracias, gracias Qué cojones, vaya puzzles, tío te, te parten la caja, ¿eh? Y sí que me acuerdo, la verdad, el puto bug que dio eh, No sé, supongo que también No, no era con este emulador, creo, ¿eh? verdad si sí podía, es verdad, pero no me cargaba La partida, no me cargaba la partida, claro o sea, pero es porque no me, no me creaba una memórica como tal Campeón, luego aquí sí, o sea, sale incluso un panelito arriba Eh, rollo, has guardado y en memoria eh, ranura número uno? Eh, vale, voy a hacer Tengo que hacer otra vez lo de la patata pocha esa Espera un momento, esto es puro, puro vicio, eh Coger las grajeas, macho Increíble ¿Y qué? ¿A qué a lo pillo? Pero llegaba un momento al eh, Al llegar al segundo nivel que se pillaba Y no podías continuar No, pero después incluso no me cargó ni la partida, campeón, lobo. O sea, era como que, no sé, aparte de que no me cargó La run en sí que, que iba como lorto Y aún así, cuando lo probé Iba bien, ¿eh? en cierto modo Tengo que despertarlo, ¿no? Despiértate, mamá huevo Aquí es donde... Ajá, este es más inteligente, ¿no? gente O sea, mucho más inteligente ¿Cómo? Ah, que ahora sí, tío sí te, te tienes que comer el otro Ah, o sea, hola, hola, hola esta parte es muy cringe, eh, fuera de coña No es un poco cringe esta parte ¿Qué es este bicho, tío? Cómete esto, come, come, come, ven Yami, yami, yami, ven, ven, ven, come with me Hey, Mary, come with me ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Guarrón, te quedaste ahí ¿Qué, se... ¿Qué era esto? Hola ¿Qué era esto, tío? O sea, lolo un paquete te garajea? Guapísimo eh, Creo que tenía tiempo, ¿no? O sea, sí Sí tenía tiempo, así que voy rápido corre, Harry, sube, perro Ya no va ¿Cómo? ¿What? Ah, tendré que tapar el otro. Vale. Pero como coño me sigue. ¡Ven para acá! ¡Mamá huevo! Esto es una mandra ahora, se supone, ¿no? O, o que lo... No me jodas, que también vas a comer. Come primero, anda. Engorda. Engorda. Ven, Bakis. Hostia, que me da. ¿Dónde está? Allí. Ven, Bakis, ven. Ven, Bakis. Para acá, para acá, para acá. Bakis. ¡Corre, corre, corre! Que es un vaga aquí Te es todas las vallas, eh Aquí, aquí, aquí Estás mal, gordo, lo que deberías Quédate ahí Súbete aquí Ajá, has sido tú solo Cole, cole, cole, cole, cole, cole Increíble Una pera, eh Podría con raíces de... Es raro, ¿no? el mejor campeón No sé definir el... ¿Qué, ¿Qué es eso en el lore de... ¿Qué es eso en el lore de Harry Petas? Paranoia, eh Es muy raro Dios, se le ha pizzeleado la cara a Harry Petas Un mogollón, gente Vale, puzzle hecho Me molan los puzzles Ah, que te quita vida, eh Me encantan los puzzles así Con los juros de corazón Te me hacen mucha gracia O sea, juegos así, ya Es que, no sé Los mecanismos de los juegos De Play 1 Play 2 Eran como demasiados, tío demasiado para todo el mundo también, eh Aunque, bueno El Zelda, por ejemplo Es un juego para niños Y no, no sería un juego para niños en sí un Final Fantasy Ya me entendéis hay muchísimos fallos A la larga, ¿no? ¿Desde cuándo Gryffindor tiene? ¡Un puto volcán! ¿Eso de cuándo, tío? Vale, todas esas grajeas son mías Son putos mías, eh La pera podridota Vamos a ver qué pasa, eh Muchas gracias, a nuevo corazón eh. no me cago en la leche Por esos 15 meses, tío Son huevos de fénix, eso Mandangón Mandangón para Harry Vale, me ha quedado claro Que si me caigo a la lava Me muero Hostia, hostia, hostia, hostia. Que tiene peligrosidad, tío Vale, voy a saltar Voy a, voy a saltar al instante eh. Da igual, o sea Joder, mierda al sol. Y el primer dar sol de Harry Potter, eh. Increíble. Qué guapo. <risa> o sea, de, de, de literal, de locos. Y yo, esto es una putada, eh. Porque yo quiero. Oh, oh, oh. ¿What? ¿Sube perro? Ah, vale, o sea, se respawnea la leche. Tan fácil es. O sea, realmente. ¡Oh! Bueno, a ver, habrá un boss así que se ha chumado en el juego, supongo, ¿no? Si me tomo la poción y le doy un besito. <risa> Madre mía, Harry, un poquito de ron, eh Madre mía, cómo lleva el ron El Harry Petas, ¿llegó? En la vida, ¿no? Yo os ha llegado Gente, bueno, ahí no llegó O sea, la poción de es por si... Te ha quitado mucha vida, ¿no, Supongo. ¡Cómo haya incendio! ¿Cómo les daba al Harry, eh? ¡Hostia! ¡Incendio! Por mi huevo que lo hago, ¿pero cómo? Está muy mal hecho esto, eh ¿What? Increíble, yupa tres son son tres vueltas, bro, tres putas vueltas. Por fin ha recuperado la semilla de fuego, bro. Espero que sean buenas, loco, semillas de Wit ¿O sea qué, qué Wit es esa? Bien, menos mal. Que, pero espero que no haya más puzzles de eso, eh. Si no me desista los juegos <risa> ¿O sea ¿qué cojones? Me he quedado loco, eh. Qué complicidad, coño. Además es que no, no, no, no va bien eso, eh. No va bien esa vaina, tío. Harry peta, es que te fumaste, no das una, cabrón. Madre mía. Se me flipaste este escenario, o sea, es... No sé en qué película de Harry Potter sale esto, pero no sé, me mola, ¿eh? Muy parecido a, a Diablo, ¿eh? Como para no tener aquí un librito de guardar, compadre, puedo hacerte puzzle. <ríe> Increíble, qué cojones. Mil, mil años más tarde. Qué cojones, ¿eh? Definitivamente no me gusta el Harry Potter de la Play 1. Por esto ya entiendo que no te guste, campeón. Lobos, madre mía. O sea, imagínate antes con Draco Morphite pegándome de hostias Será de una lucha de tirarle petardos. Madre mía la quería. Madre mía la quería. Su puta madre. Nana, no, no, pero está, está gracioso. Lo que pasa es que se nota que los controles son muy toscos para, para el tiempo que tiene. No ha envejecido bien, pero joder, los controles incluso aún así en el mando el Lilobos. O sea, madre, imagínate en PC. Imagínate en la quería en PC. Hay un pibe que se hace todo estos juegos todo el rato, ellos. es increíble, macho. Eh, por allí no puedo hacer nada más, ¿no? Y este sonido Tan eh, cuniforme, me piro o sea, Guapísimo que, Y yo, está aquí entre, O sea, está relacionado El maldito señor de los anillos con, eh, con Harry Potter eh, eh O sea, literalmente, ya me jodería Ahora sí que sí, ¿no? O sea, ¿y yo qué coño vine a hacer aquí? O sea, obviamente Vine con lo de las patatas y la grajeas Pero estaba en el bosque, ¿no? Con, con Ron, ¿no? Con Ron Cola, Ron Howard Ma Madre mía ¡Harry! ¡Eres un borracho! Así me Harry Potter doblado. Hijo puta, ¿eh? Qué narices. A ver si... Nada, jugar un ratillo más, ¿no? Supongo me lo haré a lo largo de la semana que viene. Que tampoco es muy largo, ¿eh? Eso fuera de coña, este juego es súper pequeño. O sea, no... ¿eh? ¿What? Qué puntazo, tío. O sea, me encanta. ¡Harry! Muy bien, Harry. Has encontrado las semillas de fuego. Para que tú te las fumes, ¿no? Ahora te voy a enseñar para qué las necesito. Pe Entra Harry, límpiate los zapatos. Límpiatela tú, natú, le has dicho, eh. Será guarro. Cinco horas de juego eh, y eh, cuatro corbés son, eh, son esos pulos literalmente. Pues, <ríe> to todo el rato son pulos. ¿eh? Me lo dio un hombre en el cabeza de puerco. Madre es un mía. ¿Es en serio? Semillas de fuego para darle el último calor y que salga del cascarón. No saber qué sabe. Pulas al fuego, Harry. Tu maya man! Estaditos, ¿no? Lo has conseguido. ¡Ah! Está saliendo. Qué guapo. Yo tengo el otro. Bueno, yo tengo dos, eh. Dos de dos, dragón. Dos. Ni tan mal, ¿eh? O Sal, mi chiquitín. ¿Qué cojones tío? Tío, mira, Berlín, ¿eh? Es encantador. Lo llamaré Norberto. ¡Oh, man. Richburg, no luego, ¿sabes? Harry, ¡Es un rubio. Quiero que tengas este libro a través de los tiempos Gracias, bro Muy, Muchísimas gracias manin Harry Let's go mm, Creo que será mejor que de pronto su primera comida a Norberto Luego nos vemos, Harry Gracias a ti Me dejarás tu dragón en una película, ¿no? Futura, sí, ¿no? Mm -hmm. Interesting Madre <risa> bueno, mía, qué guapo, tío o sea, Está bastante guay eh. O sea, de lo bueno, ¿eh? A ver qué quiere Ron. eh No, no te quiero en la cara Es que, madre mía la cara que tiene Fuera de aquí, es que Ron, míralo Míralo, no me mire, mí, míralo Míralo la cara Es como mi quepa dentro. Están como así El Neville, El Neville quiere pinga Malfoy ha robado mi recordadora ¿Sí o qué? Mira cómo, asasín sin los dientes ¿Qué coño? ¿Tu sapo? Ven, te enseñaré dónde ha ido no, no, no, no, no. Hemingway, no me lleves para allá, man. Ese man siempre me cae mal, pero después como que evoluciona y es bastante gracioso, no el personaje. Pero al principio cuando es pequeño es malísimo, tío. ¿No eh? ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Sí, porque te lo has metido por el culo, guarro. Huele la... a orto, cabrón. La copa de una. ¿Crees que me puedes coger? ¿La verga? venga, por... Ajá, venga, -verga Potter, eh. Con, con tus pelotas, ¿no? Hostia, puta, hemos perdido, eh. Buah, oh, oh, oh. buah, buah. Bua. ¿Para qué ha dicho el cuadrado? ¡Hostia! Más mal, malo, más mal, malo imposible, ¿Me ganaré? ¡Ja! ¡Qué gracioso tirándome bolitas! Oh, ¿Cómo le tiro yo cosas, tío? ¡Hostia! Yo, yo, yo, yo. ¿Cómo le tiro mierda, tío? Al cuadrado, ¿no? Supongo. ¡Ja! ¡Hijo de puta! ¡Qué ortopédico, cabrón! ¡Ah, riente, que a mí no me ha quitado ni una puta balita. No me ha pegado ni una balita, gente. Y uno va, ¿eh? O sea, bro, bro, bro. Se te va la pinza. Me espera y todo el NPC, me encanta. Hostia, que Harry se explota ahí. Eh, eh, eh. ¡Qué he cambiado está de Star Wars, eh. Ja, te ja! jodes. Jaja. Draco Marfoy, te llevas mi Wii! Ay, que me da. Oh, me dio. Hijo puta! puta. Madre mía, para pillar al, al puto Draco Marfoy, tío. Y que cambiado está Howard, eh. Cuántas extensiones tiene. Uf. ¿Qué cojones? ¿Lol? ¿Madami? ¿En serio? ¡Oh! Increíble física, ¿eh? Usa cuadrado para darle contra a alguien ¡Ah, raro. Es eh! que digo, ¿qué cojones? Si yo no tengo una piedra, pero no cuadrado Literalmente A ver eh, si lo hago, le lobo, porque madre mía ¿Cómo está la carrera del Carabandic? Está cabeza el Rayo Mad Queen eh, ¡Wow! ¡Bum! Como me dé una más, me muero, ¿no? Madre mía, oh, putada. Cabrón, ¿eh? No, me voy a morir. En el final no, me indigno. Espera que me tire eso, eh. Hostia, puta. Tengo todas las escoba y yo esto qué es el GTA San Andrea. Miren las cobas, ¿eh? hostia, marrón. Gente, gente, gente que me gana la carrera. ¿Qué carajos? <risas> eh, casi me da. A un toque de vida, no hit, no hit. Si es que le metieron un parche hace poco eh, y uno, eh, ¿Cuánto? tercer? Toma, quédate esa cosa absurda. O sea, por eso es entonces. La Quidditch, tío, papísimo. ¿La Quidditch? sos un bongo de esos para fumar, eh, Harry! No sabes nada, guarro. No sabes nada. Madre mía. Es verdad, se me olvidó descargar el puto juego que dieron gratis en MPK Los tres juegos esos que dieron gratis. El del Rey Mono es la polla, eh. Está muy chulo, tío. Nosotros el otro es como una Mungus ¿Qué es eso? Parece como una Quidditch, una pokémon invisible, es súper extraño. Eso es la recordadora de, de Neville, en serio, eso es la recordadora. Ahora me acuerdo, dejé a Trevor cerca de la clase de Herbología Allí hay plantas como sapos uh -huh. Mira, soy la señora ¿Quién es. Señor Futter, soy la profesora McGonagall, Directora adjunta de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor. Aunque madre mía. tu persecución a Malfoy, tengo que admitir que tienes un talento increíble sobre la. Imagínate cómo domina una verga, señora. De los alumnos, pueden jugar al Quidditch? En tu caso, se haremos una sección. Campo de Quidditch. Tu primer partido contra... ¿Quién le preguntó, eh, señora? Completamente. Encima que me quiere contratar para que yo vaya detrás de la Quidditch, eh, doradinha. Madre mía, con este nivel de, de volar, estoy jodido. Eh. En el punto juego, tío. Qué fumada, ¿eh? Harry Petas. Wow. ¿Vas a jugar? Todo esto pasa en un día. O sea, la película completa en un día, gente. Buena suerte. Agárrame la que me crece Ron, digo, ¿qué? Si o qué, Hermione Se te mueven los ojos, un poquito para allá, un poquito para acá El libro tiene transparencia eh, A ti no te digo, un bueno, amigo Porque tiene toda la cara geométrica eh, Geométrica, completamente, eh, geométrica <risa> <risa> Más huevazo, de vaso eh, no, he dicho, no sé ni cómo he dicho lo otro eh, Es que le quería dar flow Pero realmente ha salido mal, tío Qué coño nada más empezar eh? Tan rápido era el juego, tío ¿El mío ¿no tenía el pelo castaño Sí, o sea, ahí lo ponen como una rubia, ¿sabes? Súper rara acá, Hermione, es la peor de todas. Eh, ¿Yo juego? Si juego yo, apaga, ¿eh? Gente, no me jodas, que ¡Qué marrón! Más que Harry está un poco indispuesto, ¿no? Sí. No vea las snitch en control de moto, gente, ¿cómo va, eh? Toma. Toma, toma el drifting Toma. Hostia. Hostia, puta. Entiendo. Uf. Joder, eh. Ah. ¡Qué mierda! Cojones, tío. Estará hecho en plan... ¿No? Automático, tío? ¿no, tío? si no Nos van a reventar la cara O sea, ya conmigo en el equipo Han perdido Sí, tu madre también pierde el control por las noches Joder Joder, es imposible llegar tan rápido Vale, vale Para ahora sí que siguiente Lo veo, eh, lo veo, lo veo Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Qué velocidad Pero igual, esa me la sarto Porque soy más guay que nadie es eh, igual, te voy a pillar ¿A que la pillo? Ah, ¿Serio? Hija de puta, tío Me salto todos a gente Sí, soy ¡No! Ah. Que yo, es imposible De pillar esa mierda Ahora, ahora, ahora ¡Oh! Se me ha ido esa ¡Ah! ¡Me choco! ¡Ah! ¿En serio? ¡Corre! ¡No! ¿Pilló el compi? tener que volver a cero. Espero que no, por favor. Toma, pilla. Les sabemos, gente. Sabemos? sabemos. Harry y Zip Potter. ¡Let's go! Esta noche moja el churro, Harry. vaya ya! ¡Los Roblox! <risas> Mira el Ron, gente! ¡Se mantiene mala cara! Está disgustado con la vida, Rob. Rob. está en plan un poco Roblox, tío. Increíble. O sea, guapísimo que tenga este nivel de Roblox eh, las gradas del juego. Guapísimo. Qué cojones. Súper complicado, ¿eh? Vaya. ¿no es el famoso señor Potter? Qué joven está el man, ¿eh? Aquí, ¿eh? ¿Qué llevas en esa mano sucia? Eh, sucia tu mano, el libro de la biblioteca? Los libros de la No nos importa. A, a que te lo robo. Va? Le robaré el demónido, gente. Le robaré el renault que tiene este man. Toma, ya, lo precinto y todo. alguien recupere el cerebro de perezoso, empezaremos la primera. C ¿El cerebro de perezoso? ¿Y eso? O sea, ¿qué? ¿Qué pociones, eh? ¿Quieres mandangón, eh? Ron, lo has visto todo, chivate ya, hija puta. Chívate ya, Ron. Ron, coge eso. Parece que te va a dar calambre. De, de tus hermanos cabrón vale. sí, sí sí sí sí sí sí que está ahí a hacer travesuras niños cabrones el mapa dice que hay una palabra mágica para abrirla ajá bueno, te pincha la lora, no o sea ja, A lojo mora al mora madre mía rolo que sabe, sabes Venga a ver dónde lleva dónde no va a llevar Ron? o sea a un prostíbulo seguro cabrón Sabemos jodería, vamos a ver eh, ¿qué, ¿Qué es esta parte? Creo que era el puzzle de lo de. ¿No era lo del troll? Creo que sí, ¿no? A ver cuánto hemos avanzado, ¿eh? O sea, increíble. Es la... Vaya cagada igualmente. A todo el mundo. Eh, en, el, en el normal ha pasado lo mismo, tú ¿Cómo tengo otra hoy? ¿Estás mejor, leñe. Buenas tardes, gachón. ¿Qué es esto, bro? Gente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Por perder dos. Yo solo perdí una para que veáis. O sea, perdí solo una puta, tío, partida. Increíble, ¿eh? ¿Dónde llevo la torta de aceite? ¡Que se! ¡Hostia puta! ¿Qué es eso? ¡Ah! hermano? ¿En qué momento se ha convertido esto en el que? ¡En el que las hostia! hostia ¿Eh? ¡No me jodas! ¡A bailar otra vez, no! ¡Hostia! Esto me tiene que dar al guapo A un amigo eh, mío eh, Que eh, se hace pintar aquí por partida han puesto en bronce 2 Claro, o sea a, a ver Si no ha llegado más de oro No creo yo que le pongan más Aparte que el más making Bueno, el, el, el MMR está en la mierda Es normal Todo el mundo a subir de, a, a subir de cero Empezar de cero Puta, campeón, luego Tengo que hacerlo a la primera Sí, sí, sí, sí Uno ¿Vale? ¡Guau! Wow. ya eso eso sí, su... Le pillaremos el rollo Le pillaremos el rollo literal Bueno, a ver, yo supongo que lo más coñazo es lo de Anaya Que estará a lo mejor en Platino, Diamante Y que tengas que, ya me entendéis Desde bronce subir, ¿no? Opa, me dio ver a Platino eh, ¿Qué eh, más de oro? Da igual, igual canalla O sea, da igual, este, esta temporada da igual lo que sea, obviamente Si eres un niño full en solo valoran Da igual, o sea, literal Igual que en el LoL ¿Por qué me han puesto a mí en plata siendo eh, más, más que oro? ¿Sabes eso? Es como que le suda la polla a Riot Games Sí, ten cuidado, Jagri Sí, del tirón eh. A Messi por fin lo hicimos el logo, a, la, a la segunda, ¿eh? la otra ha sido dura Pero la otra tenía otro rollo totalmente diferente Pero lo que hay, eso que quiere Riot Game Que los niños sigan suspendiendo Y que vayan progresando adecuadamente <risa> Literal o sea, Contra más ahora le quita a la gente que juega los juegos de Riot Game Más dinero ganan ellos siempre O sea, por eso, popada, aquella manera Vaya cagada de Riot Está bien, o sea, ahí Habrá peña que está posteada que ahora mismo Le va a costar la misma vida, ya sabéis a lo que me refiero Y esto, tío ¿Y dónde quiere que lo suelte, tronco? O sea, hola. O sea, solo es para pillar esa mierda. ¿Qué coño? Eh, Chúpame la que venenosa venenosa. soltar. No vengas, no vengas. Bro, grajeas, eh. Hijo de... Maldita seta del Mario. Bro, ¿cómo? A que te ponga a bailar sevillana. Puta seta. Vete para allá, compadre. Vete para allá, vete para allá. Vete para allá. Lo tiro aquí. Chúpame la, la pringosa. A ver, la seta esta, Cuidado, eh. Cuidado, el y Fanzero ¿Y cómo te encuentras también, Fanzero tú? Ey, esto es mejor hoy. Quítate, quítate, quítate de aquí. Quítate, quítate, quítate. Quítate, quítate. A ver si me da tiempo. Creo que está muy cerca, ¿no? Ah, esto es mío. Hijo de puta. Mira, ¿sabes qué te digo? Que te den por culo. me no voy para mi casa. A lo mejor hay algo ahí en una de ellas, pero paso. Son grajeas simplemente. Literal. <risa> ya me jodería. ¿Y esto? ¿Una nuez? Si estime mejor, alegría, me alegro mucho, Leñe. Que también, por lo menos, para que no pierdas todo. Eh. ¿Has encontrado el cerebro? Ah, de perezoso. Para que no pierdas toda la semana también, que viene, Leñe. ¡Oh, ¡No, no nos ha dejado! <risa> Ravenclaw. <risa> eh, Ravenclaw, agárramela, eh, que me crece. Eh, por fin, una parte interesante. <risa> el eh, no, por él. Eh. Hufflepuff, no vea al Jigglypuff. Eh. Mandin. Hmm. Qué mal lo dices. Licerin, coño. Eh, churra, nosotros somos los rojos. Hemos ganado, Gryffindor. 25. Let's go. Por lo menos, oye. Easy peasy. Eh. Me encanta la voz de esa de niños contento. <risa> Público contento, aplauso, El eh, eh, chispas te voy a echar yo, hijo de puta, la barba. Cuando me prenda el en tu F, es perro. Eh, ¿Qué parte viene ahora? La voy a dejar en la siguiente parte. ¿eh? O sea, me hago esta parte ya y lo dejo. Muchas gracias por el apoyito y que ya sabéis que este juego, pues, desde ayer quería traer... Coño, quería traerlo y desde antes incluso. O sea, pero claro, no podía, ¿no? Obviamente. Ando, ahora mismo, como está Twitch, pues, eh, por un sábado que pueda llegar a hacer esto, un jueguecillo que lo clapear a lo largo de o sea, lo que viene siendo la semana que viene, pues yo creo que dejaré la mitad, ¿no? Hoy, eh, casi hecha, y ya la, la mitad que viene, pues lunes lo hacemos. Porque cualquier juego de Play 1, eh, me recuerda al Medieval. A ver, es que claro, los escenarios, toda la forma que tiene geométrica de hacer los juegos. O sea, hay que decir, que con las bios que tengo puesto ahora mismo, fancero Twitch en este emulador, va de putísima madre. O sea, que el juego se vería peor, ¿eh? frío te vía de yo York, cabrón. Joder, me deja sol. ¡Púter! Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Ha estado con él, o ha podido tu culpable? Sí, me la dio tu mujer cuando me estaba comiendo la pobo, ¿eh? Ah, ¿Digo qué? ¿Dónde estaba Potter? Voy a traer a juego de los animalitos que parecen un S raro. Sí, para terminar, sí, <ríe> Fantaroto me gustó, ¿eh? Está guapo, tengo ganas porque, a ver, ¿eh? es que es eso, es como un Enter de Dragon. Me moló muchísimo tener ese AD A ver, hay ADE que son un poco más precarios. Por ejemplo, me dieron uno de un juego, un, do, como de un juego de lucha, que está guapo. Rollo, eh, ¿Cómo sería, tío? Sería un. ¿Cómo era? El Getty Gear? no, tío. El el, el el Street Fighter, no, tampoco. El. Ah, el Kino Fighter, Kino Fighter, rollo de ese palo, lol. ¿Y esto? vale allí hay alguien esperando el típico NPC cabrón eh, allí nada voy a ver voy a probar eh, vale este está loquet siguiente mapita eh. eh y si no era por aquí ajá Ajá muy bien señor bueno NPC señor aquí una niña ahí metía la mazmorra yo no digo nada ¿Dónde no estaba el otro man? Allí, ¿no? ¿Qué me dirá este pibe? ¡Hola! ¡Eh, ¡Hey, el mío. ¿Qué querías, eh? Bien, mm, aquí viene el más 18 ¿Dónde puede estar el de En mis el... pantalones, digo <risa> Perdón a de Sí, sí, sí sí sí. Venga, Harry. ¿No hacer esperar a Snape? sí, sí, sí sí, sí, Joder, madre mía Para llegar ahí A la clase de pociones, macho Que no se note Que la clase de pociones Ahí con el, con el maldito eh, Matriz, tío Howard es eh, un sitio Más seguro El camino eh, hacia una clase Congoteras, eh, murciélagos, profesores, joder, se cae. No hay más 18 ahora. ¿Por qué no fue? No me jodas que es una combinación. No. ¿Cómo? Luego tienes que pulsar rápidamente los tres botones con símbolos indicadores. ¿Cómo? Hasta que se llene el caldero. De cum. Sí, sí, sí, sí, sí, A ver, si consiguió el rol de Kun, ¿qué me das? No, Tócame la polla, mamá huevo. Eh, ¿Qué me pondrá? O sea, cosas difíciles Supongo, ¿no? ¡Qué pa! ¡Hostia! ¿Vale? ¡El Zelda, gente! ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? Espero no tener que repetirlo Vale El tirón antes. Es como usted Muy fácil en comparación con el otro Yo me jodería, cabrón Joder el de las notas musicales. <risa> tu puta madre también. ¿Digo qué? visto un trabajo tan patético. a buscar el tarro de luciérnagas de la sala contigua. ¿Sabes a dónde te vas a meter el tarro, no? Ese de luciérnagas no es por el poto, Snake. A mí no me, no me hablas así, hombre, soy un niño. Wow, y eso, bro. Eso es, eh. Spamear botones. Esto está más fácil, pero lo otro es una paranoia, te lo prometo, Fanzorotosa. O sea. LOL Hermano, ¿eso qué es ellos? Desde cuando, desde cuando Darth Vader está en Harry Potter Han partido el eje cronológico de la película Gente en el juego No me jodas, bro Eres tú, Darth Vader <ríe> Yo soy tu padre, Harry No moriste No, yo no morí, obviamente Me pegaron con la chica Ya me entendéis Con la varita en el ojo equivocado